No me voy a dormir para que el reloj no le pasen las horas. Sonrisas por fuera que por dentro lloras. Me voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia a mí por escribir. I'm mm -hmm.